Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo me estás? Yo bien, yo bien. Me habían dicho, me habían dicho sobre... A ver, hay unos sapos que a veces me mandan, pues, cosas, ¿no? De otra gente. Entonces, me mandaron un clip ¿Qué? donde dijiste que querías bailar. Y yo dije, ok, está bien, pero no sé, o sea, no, no sabía qué onda, o sea, ¿sabes? pero Entonces... ah, primero me dejas darte un abrazo, que has mucho que tú no te... Ay. Dale. Ay, ay. Hace rato, hace, hace algo de rato. Bastante, yo creo que bastante. No, pues está bien, es que has dado cuenta que aquí, pues mira, yo vengo de, de, de, de, de, de, Estaba enferma, y por eso ¿Mm? vengo de, de mi hiatus enfermitos Entonces, me quedé así, como con muchas ganas de bailar, y me acuerdo que una vez vi un video tuyo. y es Que estabas bailando, así como que, muy latino, pues sí. Entonces fue como de, oye papu, pues... Baile latino. Eh. No se imaginan aquí bailando con. O sea, yo, yo sé que luego a veces estás aquí en enviar chav, y es como de: ¿te imaginas que, que es una coincidencia que esté aquí y, y que lo invite y que empecemos a bailar los dos? Y, y si sí te busqué, no lo voy a negar, pero dije: dije no, no está. Y dijeron: no, no está, mi libre. Como bueno, ya será pero otra ocasión. Ah, ok, ok. Sí, me comentaron O sea, obviamente Uno tiene que ver la historia completa, ¿no? Pero de todos modos Era así como de que Entonces lo que yo escuché O lo que yo sabía Era que quería bailar Y yo dije Podemos ir a Just Dance Podemos hacer algo así Y... Pero como en ese momento Estaba, estaba jugando Monopoly Entonces dije Bueno, o sea Si no se puede Pues igual te, te mando un mensaje Por lo que escuché no me No, que no tuvieron que cortar el Monopoly para eso. No, no, no, no, no, tranqui, tranqui. Sí, no, no, no, tranqui, tranqui. Tal, se, se se creció solito, es más, no tuvimos que hacer nada, se creció solito el Monopoly y dijimos, "Bueno, ya se acabó la partida." ¿Has hecho, has hecho bailes en Just Dance? Sí, a más enseño Bueno, más o menos. Si quieres terminamos eso con un baile, al menos stream porque yo tengo que hacer ahorita no sé qué cosa, pero yo jalo, yo jalo, dependiendo de qué canciones quieras para bailar. Si sí, puedes, si quieres elijo unas sencillas Va, va, va, yo sí, ya sí, sí, sí quiero, si quiero. Le bailamos Rasputin. ¿O no? ¿O no? Rasputín no. Rasputín está muy potente. No les recomiendo Rasputin. A mí me cansa mucho. A ver. ¿Qué pasó? ¡A la madre! Porque tiene un cuchillo. Me cago en papo mis pato. Mira, ahora somos mal. ¿Vas a llevarte ese? No, pues como gustes, como gustes. Me parece bonito vieron que tenía una espada güey con la mili, que es la jefa final de qué hablas a la derecha brinca así y luego a la izquierda arriba vamos a tomar un descanso y volvemos en breve eh te salió muy bien Estuvo muy bien, normalmente pongo esta cuando alguien es más o menos nuevo, pero te salió muy bien. <risa> ¿Hay, hay canciones sí. Hay canciones Este... ¿Quieres poner una tú? No, no, a ver, Rasputin Rasputin es muy peor. No, no, favor, Por todos los que nos quieran Los amamos, los queremos Pero no Pero no Uh, la de Blue, ok Sí, sí, sí, la conozco, sí, la conozco El pasito perrón Me puedo zapito No, pero esos no tienen baile aquí Necesito tener baile aquí Ayuda, baile Rasputin sin comer ¿Ese lado? No? ¿Enfrente de tu me cámara? No va a Porque sí, sí Nah, tranqui, tranqui No me salió ¿Cómo te dice? I'm... Hey. ¿Qué, qué onda, lo haces tú? muy bien. Tienes que intentarlo. Ahí va, sigue los pasos. ¿Ah? ¿No? Ah, la madre No sé cuál era bailame Báilame Yo creo quería... A ver ¿Cómo? A ver ¿qué, ¿Qué más o menos ¿Qué quieres? Para de última Me encanta Eso es mucho estilo papu Es un chico Pero está bailando Épicamente chat. Cuando son chicos Que no les da pena Bailar así Las mujeres Admiramos gente que Hombres que bailan así ¿eh? Aunque no lo parezca Así que O se van quitando la pena y bailan O que sean los ridículos Aunque sean ridículo Para que saquen las sonrisas De la, mu de la chica chat. ¡Ay! ¡Remága la rempúbala! ¡Remága la rempúbala! ¡Remága la rempúbala! ¡Remága la rempúbala! la rempúbala! la rempúbala! la rempúbala! la Pepo, Pepo, baila con este ritmo todo... ¡Dé, I don't feel like doing anything! ¡Oye! ¿Y si me pongo unas rueditas y empiezo y hago eso? ¿En vez de caminar? No, Rasputín no. El día que ustedes dejen de pedir Rasputín, yo sabré que ese día han intentado bailarlo. Sí, sí, sí, sí está, está bien la canción, pero el baile está pesado Está pesado Ya lo he bailado varias veces Sí, pero no voy a bailar ahorita con ella, güey Y no he comido, tengo que comer ahorita Ahorita voy a comer eh, Mientras estoy en... Uh, no sé Poniendo Living la vida loca Lista Gracias, gracias. Yo también. Perdón. No, muchas no gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas eh, gracias. ¿Por qué? No, no, no, pero si estoy creciendo con tantas alertas. Espera, sí. no te pasó. Aquí estoy. No no, no no, no, no te pasó eso más o menos cuando yo, yo te hice reto en algún momento? No, rayos. Entonces mi PC le falta. Sí. No, muchas gracias. Muchas madre, muchas gracias. No sé, no sé realmente no, la situación. No quería matarte. No, tranqui, tranqui. Escucho más o menos, escucho más o menos. Andamos bien, andamos bien. Está bien, está bien. Nomás no me tengo que mover. Continúa. No lo maten, chat. No lo maten, chat. No me para que no se para que muchas gracias, muchas gracias. Espero, espero te hayas divertido no, un poco aquí bailando. Y en otra ocasión, si gustas, bailamos algo distinto. Porque, por ejemplo, en Just Dance, pues me gusta. Así que. Ya, ya, me parece bien. sí. Quien más conozco que tenga pases prohibidos, tú Así que yo soy quien te agradece por haber venido a bailar conmigo La verdad, tinky que bailar gracias por no no, tómate no. las molestias, en serio nah, No, no pasa pues, nada, no te preocupes Igual es un placer, es un placer Siempre ha sido un placer poder ayudar Dale, pues yo me voy a hacer la misión Usted si pues, la bonita tiene ¿sí? ¿no? ¿Cuándo? Dale, muchas gracias Bye. Es un amor, baby no, no, no, no, ya se estabilizó Ya se estabilizó Dale, cuídate Dale. bonita noche Igualmente, provecho si vas a cenar Yo voy a cenar ¡Oh! pabejito también, pabejito también Y a todos los que están cenando en casa